La imagen que ustedes van a ver de Frank Reyes, señor director, a ver qué número es, que mandó producción, eh, la imagen de, de Frank Reyes, la número 12, fue chocante para el país. Y, y, y, y miren, y les voy a dar un consejo a los artistas de la vieja guardia, como se conocen, llámese merenguero y bachatero, para que ustedes vean cómo es la vida, copien de los urbanos, Oigan, oigan, oigan esto, ¿eh? Copien de los artistas urbanos. Los artistas urbanos están trabajando como se trabaja internacionalmente. Y por ello usted ve el éxito de un artista como el Alfa, que sin nada ha hecho un equipo de trabajo. Oigan bien, un equipo de trabajo, no un equipo de lambones y de guaremate. No, no, no, no. Una cosa son los lambones y guaremate de los artistas. Y otra cosa es un equipo de trabajo. Tampoco dije es que es un manager. Oigan, oigan, los artistas, los tradicionales, bachatero y merenguero. Yo tengo un manager, un guaremate, de pasarme el agua, pasarme esto, eh, Ve el bulto a, a tal empresario y diré que tú eres el manager. No. Llegó el momento que si usted, como artista, no tiene un equipo de trabajo, un buen relacionador público, un manager de verdad, uno que le maneje la imagen a través de las redes sociales. Lamentablemente, ustedes van de capa caída. Y tomo como ejemplo a Frank Reyes. Frank Reyes no tiene equipo de trabajo. Ojalá, ojalá que Frank Reyes esté viendo el programa o su manager, entre comillas, y yo le voy a, a disputar que no tiene un equipo de trabajo. Porque yo conozco eh, por qué lo digo, sé por qué lo digo. No es que me mande decir que yo soy manager, no. No. Un equipo de trabajo es que cosas como esta, atención Frank Reyes y todos los artistas, no puede pasar porque eso le hace un daño tremendo a una trayectoria como la que usted ha tenido Frank Reyes durante estos últimos eh, 15 años. Le hace daño a su trayectoria, a su música y a la clase artística bachatera de República Dominicana porque eso no debió de ser. Usted, usted para dar un ejemplo... Y para usted motivar a que otros se vacunen, usted no tenía que vacunarse contra el COVID si todavía no ha llegado el turno suyo. O sea, que, que, que esa, esa teoría de que usted, ah, no, mira, que yo me vacuné para darle ejemplo falso, de toda falsedad, y yo sé, me consta porque conozco a Frank Reyes, y sé el corazón que tiene Frank Reyes. Y de, de la humildad de donde ha salido Frank Reyes. Sé que no tiene corazón ni que para ponerse esa vacuna, ni que por, por, porque, eh, por ventaja, ni que para estar cuidado, no, no, ni para quitarle la oportunidad a un viejito, como hay gente que han querido también acabar con Frank Reyes. No. Donde Frank Reyes ha cometido, no solamente Frank Reyes sino todos los artistas de la vieja guardia, bachateros y merengueros y baladistas. Donde ha cometido el error es que siguen con el mismo método de los años 80, de los años 70 y de los años 90, finales de los 90 y principios 2000, que el artista era el artista y no pagaba un equipo de profesionales alrededor de él. Los que anda con Guaremata, telambones y de que un manager que, que hace lo que el artista diga. No. Entonces ese es el gran error de Frank Reyes. No vamos a crucificarlo. No, yo me atrevo a apostar y ojalá, vamos a ver si hacemos contacto con un representante de Frank Reyes o con el mismo artista. Ojalá no pueda llamar, atención nuestro compadre Luis Vargas, que es bien amigo de Frank Reyes. Ojalá Frank Reyes pueda llamar. Y yo le estoy seguro que Frank Reyes en algún momento, que debería de hacerlo, pero lamentablemente no tiene un equipo que lo maneje, pedir disculpas al país, pedir disculpas al pueblo por esta acción, que por no tener un equipo, ¿m? por no tener un equipo que maneje su carrera, porque Frank Reyes, y atención, estoy tomando a Fran Reyes como, como, como parámetro y como ejemplo por la metida de patas que dio. Si usted no tiene un equipo de profesionales a su alrededor, que no son guaremates, sino un equipo de trabajo, porque usted es una empresa, o sea, el artista cuando no entienda que el artista no es artista sino es un producto y es una empresa y hay que darle un trato como empresa y como producto así como ma se maneja eh, Negrín Lubri Auto, así como se maneja Palmares Small, así como se maneja Banreservas, Reservas así como se maneja eh, eh, eh, Supermercado Gran Porvenir así como se maneja la Asociación Duarte que es un producto que tiene un, un equipo de, de, de marketing ¿eh? detrás de estas marcas para que el consumidor o el cliente se mantenga a la expectativa siempre con esa marca. Entonces ustedes Frank Reyes, ustedes, mis queridos amigos todos, que casi soy amigo del 90%, bachateros y merengueros, tienen que entender eso, no se embolsillen todos los cuartos, que bastante caro sale una fiesta con ustedes. Entonces, no se embolsille todos los cuartos. Usted se pone un sueldo. Usted dice, bueno, de una fiesta yo cobro 500 mil pesos, 600 mil, de eso me tocan a mí 100 o 150 para uso personal. Pero para su empresa que tiene la marca Frank Reyes o la marca fulano de tal, usted tiene que dejar un dinero para que invierta para el manejo de esa empresa. No es una oficina con una secretaria que es prima suya para que coge el teléfono. No, es una empresa que usted tiene que tener para que pueda mantener esa empresa con el tiempo, que vaya acorde con el tiempo. Porque, les reitero, y con esto termino mi comentario, ese problema de Frank Reyes no fue un problema que él quiso ponerse la vacuna porque es Fran Reyes, porque él quiso eh, dejar a un pobre, eh, eh, eh, a un pobre no, perdón, dejar a una persona eh, de avanzada edad sobre los 70 años sin vacuna. No, eso es falso. Y todo el que está acusando a Fran Reyes de esa forma está mal. Reitero y termino. El error, la metida de pata de Fran Reyes fue y es. No tener un equipo que maneje su empresa, que se llama Frank Reyes. ¿Eh? Para que estemos claros, para que estemos claros. Eh, bueno, me están escribiendo, eh, pueden llamar, atención a las personas que quieren colaborar, pueden llamar aquí a, a, al estudio, al 809-725-0505, y yo, porque hace más difícil yo coger llamadas en mi celular, me dejan el mensaje si no quieren salir al aire, si no quieren dar a conocer eh, eh, su, su persona. Entonces nosotros ya luego del programa lo contactamos para ver con qué usted va a colaborar con la, con la señora Acosta y su hijo eh, que está eh, postrado en una cama. Así que eh, ya lo saben porque veo aquí varios mensajes que me están escribiendo mientras nosotros eh, hacemos el comentario de... De Frank Reyes. Miren, eh, más adelante le decía, eh, a, a una segunda hora posiblemente vamos a tener al destacado político y también periodista y comunicador eh, José La Laluz eh, para hablar del tema de, del PLD y sus elecciones para elegir los miembros del Comité Central, eh, eh, entre otras cosas, eh, que hoy a las 4 de la tarde se termina la votación hay muchas expectativas ha aumentado el PLD es una situación eh, que veo lo veo con ojos positivos de que el PLD se reestructure amplíe y deje pasar a las nuevas generaciones pero independientemente señores el PLD es Danilo Medina el PLD es Danilo Medina hay que dejarse de vaina. y ya el, el, el que no lo entienda eso bueno lamentablemente hay que dejarlo así, vamos con el boletín, tenemos problemas con la conexión de Veloz, entonces vamos con el boletín señor director, eh, vamos eh, primeramente, eh, ¿no tenemos boletín? No, pero yo lo voy a decir yo el boletín, ¿eh? Ah, tenemos, a, espérate, tenemos a Reynoso, lo veo ahí, vamos con los deportes y después los deportes de boletín, porque Veloz no lo escucha, no, no le escuchamos a Veloz.